CANTO 6. Alaja apoteosis y molusco, anudado, noche, nudo. El corazón, esa entonces dirección, nudo temblando. Flexible corazón la apoteosis, un, dos, tres, cuatro. Lágrima, mi lámpara y molusco. El pecho al melodioso anudado la joya con que temblando angustia normal tedio sería pasión muerte el violonchelo una bujía el ojo otro otra cristal si cristalera cristaleza magnetismo sabéis la seda viento flor lento nube lento seda cristal lento seda el magnetismo seda aliento cristal seda así viajando en postura de ondulación, cristal nube, molusco sí por violonchelo y joya, muerte de joya y violonchelo, así sed por hambre, o oh, hambre y sed, y nube y joya, lento nube, ala, hola, ole, ala, aladino, el ladino aladino, ah, ladino, dinolá, Cristal nube a dónde en dónde lento lenta, ala hola, hola hola, el ladino si ladino, pide ojos, tengo nácar en la seda, cristal nube, cristal ojos y perfumes, bella tienda, cristal nube, muerte joya o en ceniza, porque eterno, porque eterna, lento lenta al azar del cristal ojos. Gracia tanta y entre mares, mira mares, nombres daba, por los ojos, hojas mago. Alto, alto, y el clarín de la babel, pida nácar, tenga muerte, una, dos y cuatro muerte. Para el ojo y entre mares, para el barco en los perfumes, por la joya al infinito. Vestir cielo sin desmayo se deshoja tan prodigio, el cristal ojo. Y la visita, flor y rama, al gloria trino, apoteosis, va viajando, nudo, noche, me daría cristaleras, tanto azar, y noche y noche, que tenía la borrasca, noche y noche, apoteosis, que tenía cristal ojo, cristal seda, cristal nube, la escultura seda o noche, lluvia, lana, flor por ojo. Flor por nube, Flor por noche. Señor Horizonte viene, viene, puerta, iluminando negro, puerta hacia idas estatutarias, estatuas de aquella ternura, ¿a dónde va, de dónde viene el paisaje viento seda, el paisaje señor verde? ¿Quién diría que se iba? ¿Quién diría cristal noche? Tanta tarde. Tanto cielo que levanta, Señor cielo, cristal cielo, y las llamas, y en mi reino, ancla noche apoteosis, anudado la tormenta, ancla cielo, sus raíces, el destino, tanto azar, se desliza, deslizaba, apagándose pradera, por quien sueña, lunancero cristal luna, en que sueña, en que reino de sus hierros, Ancla mía golondrina, sus resortes en el mar, Ángel mío, tan obscuro, tan color, Tan estatua y tan aliento, tierra y mano, La marina tan armada, armaduras los cabellos, Ojos templo y el mendigo, Estallado corazón, montanario, Campañoso, suenan perlas, llaman perlas, El honor de los adioses, cristal nube, el rumor y la lazada, nadadora, cristal noche, la medusa irreparable, tira espectro, cristal seda. Olvidando la serpiente, olvidando sus dos piernas, sus dos ojos, sus dos manos, sus orejas. Aeronauta en mi terror, viento aparte, mandodrina y golonlina, mandolera y ventolina, enterradas las campanas, enterrados los olvidos en su oreja, viento norte, cristal mío, baño eterno, el nudo noche, el gloria trino, sin desmayo, al tan prodigio con su estatua, noche y rama, cristal sueño, cristal viaje, flor y noche, con su estatua, Cristal Muerte.